Informamos a todas las víctimas de acoso y torturas por tecnologías de radiación electromagnética, armas psicotrónicas y otras formas de vigilancia, acoso y tortura encubierta de la comunidad de habla hispana que, con el apoyo de la sección de terminología de la ONU en Ginebra, se ha logrado acordar el uso del término víctimas de cibertortura, en castellano, en sustitución del anglicismo. Tarjetes Individuals. El hecho de buscar un término común, obedece a la necesidad de unificar criterios en torno a una denominación genérica para uso común del delito, del cual somos víctimas, a los efectos de denuncia, difusión y sobre todo, de la comprensión del problema a nivel del público en general. Se puede considerar que es una definición histórica de la ONU incluir un término para el uso de los hispanohablantes. Que no solamente nos va a ayudar a difundir nuestra situación en todos nuestros países y a nivel internacional mediante los 560 millones de hispanoparlantes del mundo, sino que también contribuye a confirmar la existencia del crimen en sí mismo, al alcanzar finalmente una denominación en castellano que se refiera de manera genérica a todas las personas que son víctimas de cualquiera de las tecnologías, armas y formas de vigilancia encubierta y torturas electrónicas a las que son sometidos. Ya durante el pasado año, el relator especial de la ONU para la tortura y otros tratos crueles y humillantes, había introducido el término quivertorture, para definir este tipo de tortura en uno de sus informes, pero esta es la primera vez que obtenemos una denominación en castellano para las personas que son objeto de este tipo de crimen y en la cual se nos reconoce abiertamente como víctimas de dicho delito.